amigos, yo soy Zoe del Laboratorio de Juegos del Centro de Cultura Digital y quiero invitarlos a que vengan a la Noctabunda. Tendremos juegos de mesa, juegos de rol y juegos de video en el Centro de Cultura Digital.